21 Domingo del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55 y del 60 al 69 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Al oír sus palabras muchos discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quienes lo habrían de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les, les dijo a los doce, también ustedes quieren dejarme. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús Terminamos con este pasaje del discurso de Jesús sobre el pan de vida Jesús había dicho a los judíos Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Sin embargo ahora la atención se desvía a los discípulos Los cuales dicen Al oír sus palabras dijeron Este modo de hablar es intolerable ¿Quién puede admitir eso? manera que no son solo los judíos, sino también algunos discípulos han rechazado la revelación de Jesús como pan de vida y se han escandalizado con sus palabras. Los discípulos se han dejado contaminar por la murmuración y la discusión de los judíos. Ahora bien, dándose cuenta Jesús de que sus discípulos mur murmuraban, les dijo, Eso, esto les escandaliza, ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Estas palabras indican, por un lado, que sin la fe no se puede creer en el pan bajado del cielo, es decir, en el Hijo de Dios encarnado, pero tampoco en el resucitado que volverá a donde estaba antes. La encarnación y la resurrección son los momentos más importantes del paso del Hijo de Dios por nuestra tierra. La presencia de Jesús en la Eucaristía es como su prolongación en el tiempo de la Iglesia. Así actualmente los creyentes se encuentran en la encarnación y en la resurrección y en la presencia eucarística el centro de su fe para creer en Dios y madurar en la fe o la piedra de escándalo que los lleva a murmurar de la fe y los lleva también a la incredulidad. El no aceptar la encarnación, la resurrección y la presencia de Jesús en la Eucaristía y en la Iglesia, lleva a muchos a abandonar la fe. Los judíos no aceptaron la encarnación y la resurrección, y a lo largo de la historia han sido muchos los que han, no han aceptado la presencia de Jesús en la Eucaristía. Después de esto, Jesús explica el motivo por el que los discípulos no creen. Lo hacen con estas palabras, «el Espíritu es quien da vida». La carne para nada aprovecha. Es el misterio de la aceptación o del rechazo de Dios. Es el misterio de la fe o de la incredulidad. La fe es un don de Dios. Dios ayuda con su gracia para que el hombre llegue a la fe. El Espíritu es quien da vida. Es lo mismo que decir, el Espíritu es quien te da la fe. Por el contrario, cuando Jesús dice que la carne para nada aprovecha, se trata de aquellos que no creen porque se encierran en el horizonte estrecho de su conocimiento. En este sentido, la carne por sí sola para nada aprovecha, dice Jesús. Dios ayuda con su espíritu para que todos lleguen a la fe, pero la fe o la respuesta a Dios está condicionada por muchas circunstancias históricas, culturales, o simplemente porque Dios respeta la libertad del hombre.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 Husano. Jesús lo explica así, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen Jesús constata el misterio de la incredulidad y no solo eso Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo había de traicionar estas palabras confirman que muchos pueden seguir a Jesús pero no, no todos los que dicen seguir a Jesús creen en Él esto pasó con los discípulos de Jesús en la primera hora y esto pasa con nosotros los discípulos de hoy. Tenemos que definirnos ante Jesús, realmente creemos en Él o lo seguimos por otros intereses. Jesús explica este misterio, por eso les he dicho que nadie puede venir si el Padre no lo concede. Esta dificultad tuvo como desenlace que muchos de los discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Se anuncia aquí el escándalo de la cruz, que llevó a algunos discípulos a abandonar a Jesús durante su pasión, así como de aquellos discípulos que se apartaron de la iglesia. Siempre hay esa posibilidad, no solo de abandonar la iglesia, sino de abandonar a Dios. Ante la dificultad para creer en sus palabras, al final de este Evangelio Jesús se dirige a los doce y les dice, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras de Pedro son una profesión de fe como la que dijo en Cesarea de Filipo, que dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recordemos que en ella ocasión Jesús les dijo, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús dice, el Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Así que Pedro ha sido asistido por el Espíritu Santo para hacer esta profesión, lo que juzgaban inadmisible e intolerable para algunos. Pedro, ayudado por el Espíritu y en nombre de los doce, lo confiesa. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es la profesión de fe que hacemos como iglesia para que se cumpla en nosotros lo que dijo Jesús. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. En la lectura primera, libro de Josué, el pueblo que caminaba hacia la tierra prometida, ha llegado a un punto en que tiene que definirse ante Dios y confiesa su fe. Dice Josué, si no le agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? Esta pregunta es muy actual para todos nosotros. Son muchos los que tienen dudas de su fe e incluso dudas de la iglesia. Pero esta pregunta tiene que resonar en la iglesia para cada uno de sus miembros. Digan aquí y ahora a quién quieren servir. También desde la iglesia Jesús nos cuestiona de la siguiente manera. ¿También ustedes quieren dejarme? ¿Quieren dejar la iglesia y la Eucaristía? Que nuestra respuesta sea como la de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor los bendiga.